considero importante eh, comenzar a, a redactar un formato de, de derecho de petición para conocer sí. específicamente la metodología de evaluación para, en mi caso, en, en cada caso particular. Pues yo, digamos, yo redactaría el formato y cada uno de ustedes, el que lo vaya a hacer, pues eh, haría las modificaciones y lo radicaría, ¿no? Eh, entonces ese va a ser este ese es el objetivo de esta sesión y para para que ustedes sepan la importancia de lo que le estoy diciendo vamos a hacer dos cosas lo primero es que hablemos de de las preguntas ya yo sé que hicimos uh -huh. una sesión de preguntas y ya ya hicimos una primera una primera aproximación pero ahorita vamos a dar un paso más vamos a hablar de las preguntas en términos de eh, posible razón por la cual se pueden eliminar o, o posible razón por la cual uno puede solicitar de que se eliminen esas preguntas. Eso por un lado. Eh, por otro lado, también para, para que nos sirva como, como fundamento de, de una posible reclamación. O sea, eso va a ser importantísimo nosotros conocer. Este primer paso, estas preguntas que identifiquemos, porque son la única herramienta en el caso de que la necesitemos de poder ir a las reclamaciones porque toca que volver allá donde, donde nosotros aplicamos y solicitamos que, que haya acceso a pruebas, pues nos toca que volver al mismo lugar donde aplicamos y nos van a dar dos horas y media para revisar. ¿No? Entonces, ya les contaré, digamos, qué es lo que sucede ahí en ese momento y cómo es que se han blindado las la NSC, las universidades correspondientes, para minimizar el derecho que tenemos a reclamar. Entonces, vamos a hacer dos, dos pasos. Primero, hablemos, ya sé que hemos sido reiterativos, ya hemos identificado algunas, algunas preguntas, pero vamos a volver a tocar al menos unas dos o tres preguntas que se consideren que causaron, algo, o sea, posibles motivos, posibles razones por las cuales nosotros podíamos hacer, argumentar eh, posible eliminación de las preguntas, ¿no? eliminación de las preguntas. Y en la segunda parte yo les comparto cuál va a ser la fórmula que se va a utilizar sí o sí para zona rural y zona urbana. O sea, va a haber una fórmula que se va a utilizar, que se, está, se utiliza en todos los concursos y que se ha utilizado en todos los concursos, o al menos en los que yo ya he, he podido conocer esa información. Estoy hablando de la, del 2016, del concurso 2016, del 2018, estoy con, hablando del de concurso territorial 2019, concurso del ICBF, en los que ya te, he pedido acceso a pruebas y, y conocido la metodología de evaluación, me he dado cuenta que es una misma fórmula, hay una, una primera fórmula de base, o un una primer momento de la evaluación, que, que siempre se aplica y es la misma y posiblemente va a ser la misma para este concurso porque eh, me imagino que difícilmente se van a inventar otra, otra fórmula for, otra y eso es lo que le voy a compartir y segundo también les voy a a, a evidenciar las diferencias que pueden haber con, un, con una segunda metodología de evaluación que eso es lo incierto ¿no? es, eso sería lo incierto con con el concurso que, que estamos, en el que estamos participando y lo incierto porque para zona rural pues está claro que hay unos porcentajes por cada componente y ahorita les voy a indicar cómo funcionan esto, esto de los porcentajes para definir el, el, el puntaje que le publican a usted encima y lo segundo eh, cómo no se tiene esta información para, el, para los que nos presentamos a zona no rural y que, y que digamos ese es el el mayor vacío que tenemos, el mayor vacío que tenemos es no conocer esa información. Sí, sí. Y, por, y de ahí la importancia de que hagamos los derechos de peticiones y ojalá que les, los estemos radicando a más tardar, a más, como, como suelen demorarse por, estos, por estas fechas, creo que un mes para responder un derecho de petición, a más tardar que la estemos radicando para el, die, para el 15, mediados de octubre, ¿no? dado que los resultados se conocerán el, el mediados de noviembre entonces, para esa fecha, mediados de noviembre, pues ya estemos recibiendo esa, esa respuesta y así tener esa información y que nos sirva para hacer una mejor, eh, un mejor acceso a pruebas. El acceso a pruebas sí se lo recomiendo a todos. Así usted le vaya bien, se lo recomiendo. ¿no? Eh, ya después les, les, les diré, cuando llegue ese momento, les diré por qué. ¿no? ¿Por qué y, por qué, y qué es lo que se puede hacer? Profe, Luz Media? Hola, Profe, Ronald, buenas noches, compañeros, muy buenas noches, de se encontré muy bien. Profe, una pregunta, es eh, que usted pues, acabó de contar que los resultados se van a conocer más o menos a medida de eh, noviembre. Acá en el Huila, en específicamente, son muchos compañeros, eh, están comentando que los resultados los van a publicar en octubre, entonces, a mí me surge esa idea. ¿Usted qué nos puede aclarar? Difícilmente, profe, en octubre se publican los resultados porque el concurso es demasiado grande, ¿no? Es más, yo, yo, yo hasta dudaría que lo publicarían a mediados de noviembre. Las eh, pruebas aunque ahora están haciendo muy rápidos. Entonces, de aquí a mediados de octubre, no creo. Eh, ¿me baso en, qué, ¿En qué me baso? Para yo decirles que mediados de noviembre, en la última transmisión que hizo la Comisión Nacional de Servicios Civil, en la que estuvo precisamente el profe Gerley, pues estuvo invitando, pues no, no, no fue mucho lo que preguntó, pero pues ahí estuvo. Bueno, en esa, en esa última transmisión que se puede ver ahí en la, en, en la página de la Comisión Nacional de Servicios Civil, estoy refiriendo a la página de Facebook, eh, ellos, ellos, digamos, mismos, un, comisionados, pues, proyecta, proyectaron que los, los resultados preliminares los estaban publicando para mediados de noviembre. Yo creo que está justico ese tiempo, ¿no? Más o menos ese es el promedio que se demora eh, un concurso para dar resultados de, la, de cualquier prueba. Eh, fíjese que en los otros concursos que han sido más pequeños, más o menos es el tiempo que ha habido. ¿no? para los concursos que han sido para concursos que han sido pequeños este que ha sido gigante yo lo dudaría pero si lo cumplen bien o tienen que cumplir diría yo porque se les agota el tiempo para porque es que de ahí después de los de los resultados preliminares se viene eh, en la etapa de reclamaciones no y eso implica dar respuesta a las reclamaciones que se radiquen <coughs> Y eso también tiene, lleva, lleva su tiempo. Y después de eso, pues, publican el, los resultados definitivos. Yo creo que de aquí a mediados de noviembre es un tiempo prudencial. ¿no? Eh, creo que se puede cumplir, ¿no? creo. Yo espero que sí. Pero si son a mediados de octubre, pues, mejor. ¿no? Eh, es posible, ¿no? Es, yo creo que pues, pues, es posible. Um, tienen que meterle acelerador porque ellos tienen que cumplir es, con su contrato a 31 de diciembre. Y el trabajo es, es largo, ¿no? Grande. Además de que hubo... Se, yo creo que se le vienen las primeras demandas y las primeras tutelas debido a la, a la gran cantidad de personas a las quienes les vulneraron el derecho, ¿no? Y, y específicamente a uno de los criterios que tiene la CNSC, que es la igualdad. Y me estoy refiriendo a los profesores que recibieron su cuadernillo y no venía completo. ¿no? entonces ahí ya le están vulnerando su derecho y tienen todo todo todo, lo, todo para ganar ahí así les toca que repetir la prueba ellos solos ¿no? entonces hubo bastantes casos de esto, o sea, se le vienen se le vienen bastantes cositas ya a, a, a la universidad libre a raíz de la, de la publicación si, si lo hacen a mediados de octubre que es que ya está aquí estamos a 15 días ¿no? a 15 días 20 días yo creo que no alcanza, no creo, eh, dudo de estar mediados de noviembre, pero pues si lo hace, pues, magnífico. Profe Luis. Buenas noches, profe Ronald y compañeros. Eh, complemento de algo que, que comenta la compañera. Lo que pasa es que se está tomando esa fecha por una publicación que hizo el profe David Tuirán. Unos compañeros me mostraron una infografía en la cual él se basó con el cronograma de la licitación de la Universidad Libre. Pero después está el tema que usted dice, profe, que se dio en el like de la comisión, y aclararon que era para mediados de noviembre. Entonces, el profesor David creo que después también desmintió esa fecha que él dio inicialmente. Entonces, mucha gente se quedó con esa, y con esa están jugando en el momento. Pero no, eso se va hasta noviembre, el, curso es muy, el concurso es muy grande. Sí, los yo mirando los promedios con el que siempre publican los resultados, y aquí a, a 20 días, difícilmente, difícilmente. Es más, hasta de aquí a mediados de noviembre también diría que difícilmente. Profe Esperanza. Hola, buenas noches. Profe, para hacerle una preguntita: ¿más o menos para qué fecha eh, saldría con lo que han dicho, ¿no? calculando con lo que. Dicho, ah, el momento en que piden que uno actualice la hoja de vida y sube los documentos que tiene nuevos y eso. Mm, ya nos toca para el próximo año, profe. Para el próximo año ya, antes de eso, tienen que hacer una nueva licitación para mirar qué entidad va a ser la siguiente etapa del concurso. Y después de eso, iniciaría la, iniciarían con eso. Y eso... Eh, ya, eso, eso ya es para pensarlo el próximo año, principios de año, yo creo. Apenas, apenas estemos en esa etapa, por aquí estaremos informando. Profe. ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, eh, algo importante de lo que la profe Esperanza eh, menciona es que para los que, yo no sé, si ustedes me dirán si es necesario hacer una sesión para analizar lo, de lo que van a evaluar en la prueba de valoración de antecedentes y la importancia de para estas fechas que todavía se puede de realizar eh, cursos de educación continua para posiblemente ganar punticos si no se tiene para esa prueba. Eso sería, implicamos importantísimo que ustedes lo tuvieran presente. Y porque todavía se pueden hacer cosas para ganar unos punticos, ¿no? si es que no se tienen esos puntos. Entonces, no sé si, si sea necesario, ustedes no, me dirán, sí. mm, si, si, si es posible. Yo digamos yo, yo de aquí no voy a hacer más sesiones, pues así seguidas como las venía haciendo, sino cuando sean necesarias. Entonces, eh, no sé si de pronto dentro de 15 días sacamos espacio y, y, y analizamos esa parte para que los que... No conocen, conozcan cómo pueden, en esta fecha, posiblemente ganar punticos. Eso sí, si pasamos la prueba eliminatoria, si pasamos la prueba eliminatoria. Sí, profe Esperanza. Hola, profe, buenas noches y buenas noches para todos. El día de ayer estuve en una transmisión con el profesor David Turian y me quedaron pues varias dudas al respecto, porque decía que hay un documento específico en el que dice eh, cómo se dio la licitación con la Universidad Libre, y con ello, dice cómo se, está, cómo se va a evaluar específicamente. Y aparte de eso, dice que de las vacantes, quien pasa el concurso y demás, solo van, pues eso creo que ya lo habíamos analizado, solo van a pasar el doble. Entonces, si, si habían solo tres vacantes, van a pasar seis, y el resto los descartan. Entonces, digamos que todos le preguntaban: mi caso, eh, yo me postulé a una vacante en Girardot que tenía tres vacantes, para la cual los aspirantes fueron 40. Es decir, que iban a descartar 34. Eso fue lo que él dio a entender y que así era como tal ese papel con la licitación. Es decir, que así pasemos el concurso con 60 puntos, eh, lo, solo van a necesitar a seis personas en mi caso. Entonces, del resto, pues, nos estarían por alguna u otra razón. Eso es lo que decía el profesor. Entonces, pues, me quedé preocupada porque en mi caso suceder nos postulamos 40 y lo vamos a pasar 6. ¿Quién sabe si yo alcance a pasar ahí o no? Entonces, digamos que eso me, me dejó bien preocupada. No, no es tan cierto, ¿no? No es tan cierto ni tan sencillo como, como lo dijo el profesor Pirán. Ejemplo, en mi caso, concurso 2018, me presenté para... Para rector, 25 postulados, creo, creo que eran, de los cuales creo que 22 presentamos la prueba. Necesitaban dos vacantes. Pasamos 13, creo. 13. Es decir, no pasaron cuatro, pasaron 13. <coughs> eh, finalmente salieron cuatro vacantes. Cuatro, los tres, cuatro primeros, se, se escogieron su, su plaza y los otros eh, ocho personas, siete personas, pues nos quedamos sin lista de elegibles, yo de tercero. Entonces, no es, tan, no es tan así como lo dice, tiene sus particularidades y va a tener sus diferencias, ¿no? Eh, yo creo que va a ser un poco más de, de, de, de, de del 50% más de las vacantes que se publiquen. Va a ser un poquito más. Alguien, alguien me comentaba en Bogotá, por ejemplo. 1.066 vacantes. Pasaron nueve, se presentaron nueve mil. Bueno, no sé, tal vez menos. Pero digamos que ya se hayan presentado los nueve eh, mil. Entonces van a aceptar 2.120 eh, 120 algo. No, van a ser un poco más. Yo diría que a, a, cerca de los tres mil o cuatro mil. Diría esto: ¿por qué? Porque básica primaria es las listas de elegibles que más se mueven. ¿no? Que mucho más se mueve, mucho más rápido. Y, y de aquí a que salgan las preaudiencias, que se tiene que actualizar el número de vacantes, yo creo que saldrán unas 1.500 más. Bueno, 1.500 más, no, unas 500 más vacantes para Bogotá. Ya miraremos en lo que estoy diciendo, más o menos va a ser acertado. Entonces, no es tanto así, eh, tan, tan, tan, tan, digamos, tan radical de que. En mi caso, hay 13 vacantes, van a pasar 26. No, no va a ser tan, tan, tan fijo así de esa manera. Eh, además, además, eh, bueno, además no. Aclaro, pero sí tiene razón en decir que todo el mundo no va a pasar. Por ejemplo, para Bogotá, digamos que se presentaron 9,000 y que pasen 3,000, que pasen más, digamos que que quede una lista de elegibles bastante amplia, digamos que pasen cuatro mil igual son cinco mil más que están ahí, que participaron y que ya ahí si sí no da para más ¿no? no va a para más, porque va a quedar una lista elegible inmensa ¿no? de hecho así sucedió en el concurso de posconflicto hubo listas de elegibles donde hubo um, quedaron como mil personas ¿no? y alguien me decía en las sesiones que yo hice anteriormente decía pues yo pasé, quedé de 1.200, <ríe> quedé de 1.200 y, y, y, en, y en lista de elegibles, es decir, después de haber, de los que escogieron las vacantes, después de dar cuenta, quedaron como de, de 1.000, de, de 800, 900, que que decían, no, pues, pues Dios sería que de aquí ya que, que pasen dos años, que hayan 1.000 vacantes, posiblemente no, no. Es decir, habrán casos donde vas a pasar la prueba eliminatoria pero con, una deses la con la desesperanza de que está vamos a quedar en una lista elegibles muy lejos de la zona de plaza. Y por eso yo siempre les recalqué, el grupo de estudio es, en la medida de lo posible, prepararnos para quedar en zona de plaza, o pues muy cerca de ella. Primero pasar y quedar en zona de plaza. Para eso, digamos, esto era el grupo de estudio y por eso mi apoyo en cada una de las etapas y por esas explicaciones que yo di hace como ocho meses diciéndoles que era importante conocer lo, lo, lo de los antecedentes y que se podía hacer bueno, entonces eh, si sí tengo conocimiento de ello y de hecho de lo que yo les voy a hablar hoy es de de al menos dos fórmulas que van a utilizar porque, porque en el documento que analizó el profe David Turán están las orientaciones de la Comisión Nacional de Servicio Civil pero no están las fórmulas no no las están, ahí mencionan por ejemplo, ahí mencionan eso, mencionan que y por cada OPEP, pues pasan el, el doble, algo así que una para pasan el, el doble, pero hay varias opciones más, ¿no? hay varias opciones más, de hecho yo en el, en el canal de, de, de microclase, publiqué un video que hice hace dos años, donde les explicaba cómo un profesor, con el índice de la OPED no lo afectó, le dieron el puntaje, puntuación directa, la misma, se la dejaron y pasó, y a otro profesor, en otro PET el índice de la OPEC lo afectó sacó un puntaje en la prueba de como de 80 y algo y el índice de la OPEC lo bajó a 61 ¿no? a 70 y ¿qué sensación tenía el profesor? de que le había ido muy bien en la prueba pero ¿por qué sacó 61 y la respuesta es por el índice y la desviación estándar ¿no? entonces eso lo dejó no solo por fuera él, él reclamaba porque lo, quedó por fuera de la zona de plaza ¿no? quedó por fuera de la zona de plaza a pesar de que le fue muy bien en la prueba. Eso lo, lo, lo expliqué en un video hace dos años. Este, y hoy les voy a, a, les voy a mostrar eso, no solo eso, sino les voy a, a indicar cuál es esa fórmula que sí va a ser, sí va a aparecer, ¿no? sí se va a utilizar. ¿no? ¿Cuál es esa fórmula que sí se va a utilizar? Que es la de puntuación directa, ¿no? la fórmula de puntuación directa. Eso es lo que les voy a demostrar, de que esa fórmula sí se va a utilizar y de que lo que no sabemos eh, es lo que nos permite o me permite decirles de que es necesario radicar ese derecho de petición precisamente para conocer esos detalles que no sabemos y que la, de, y que la Comisión Nacional de Servicio Civil ni la Universidad Nacional nos dieron a conocer en... en ni en su, la guía de orientación, ni en ninguno de los decretos, ni en los anexos, no nos dio a conocer eso. Y creo que nunca lo dan a conocer. Entonces, eh, hay tres, tres personas que eh, han levantado la mano, les voy a dar la palabra a las tres personas, respondo las preguntas y comenzamos con el primer punto para no, para no extendernos tanto. ¿Listo? Profe Luis Carlos Jiménez. Sí, profe, y complementa, complementa rápidamente lo que le contestaba a la compañera. Tiene usted mucho, mucha razón en eso. Un compañero pasó en post-conflicto, 600 se presentaron para 22 vacantes, pasaron 77, las plazas eran las 22 y en las audiencias aumentaron a 28. Y posterior a eso han llamado cuatro más en lista de elegibles. Entonces, como usted decía, eso es muy dinámico, sobre todo en primaria. Entonces, es esperar. Y lo otro, profe, quería preguntarle si esa valoración de antecedentes se debe hacer licitación o creería, no, pues tenía como la duda si la comisión podría hacer ese proceso, porque tengo esa inquietud. No sé si la comisión lo hace o tiene que licitar, porque si tiene que licitar, se va todo el otro año. No tengo respuesta a esa pregunta, profe. Tengo entendido que sí. ¿no? Me pareció entender en alguna de sus transmisiones de que, de que la Universidad Libre es la encargada de las pruebas y dar a conocer los resultados definitivos. Pero no sé si, si después ellos harán el siguiente proceso, eso no lo han hecho, o tendrán que, digamos, volver a licitar para que otra universidad o la misma universidad realice las siguientes etapas. No sé por qué esta vez lo hicieron así, la verdad tengo mis dudas ahí al respecto, y pues no tengo una respuesta clara a su pregunta. ¿No? entonces ahí sí. Y que, bien, sí lo dejo en las mismas profe. Tiene esperar entonces bueno. muchas gracias bueno. profe bueno profe, profe Esperanza hola profe bueno en cuanto a lo que están hablando o sea que para el 31 de diciembre ya todos vamos a estar enterados si pasamos o no es lo que es lo que por fuerza mayor debería suceder no pueda que sí, pueda que no uno no sabe si la universidad libre va a decir, no, tuvimos mucho tiempo hay muchas dificultades, necesitamos más tiempo puede suceder eso pero hasta, hasta la fecha, hasta el momento se sabe que va a ser así porque la, la, el contrato se les termina para ese tiempo y ellos necesitan entregar esos resultados para que le paguen el resto de plata que les debe creo que es así que funciona entonces mm -hmm. Hasta el momento así es, ¿no? Hasta el momento se puede decir que así es. Profe, ¿y la verificación de antecedentes ya está ahí en, o sea, en ese momento ¿o eso ya es aparte? Eh, Profe, eh, por, por eso le digo, este año sería pruebas escritas y el próximo año sería verificación de requisitos mínimos, valoración de antecedentes y lo que falta. Mm. Ya, o sea que ahí, ahí es otro cambio, ¿no? Sí. Y pues sí, profe, me parece importante lo que decía, pues, para aportar sobre eso. De pronto hacer otra reunión para mirar lo de los punticos que podemos subir, porque pues yo estoy como haciendo unos diplomados. Uh -huh. Ah, entiendo. A ver pero... si suben puntos, entonces, pues, si alguno no lo sabe, eso pues también de pronto. Uh -huh. Sí, bueno, profe, vale, vale. Voy a ver sí. si, si de aquí a 15 días... Sacamos un espacio y retomamos otra vez ese, esos temas que estuvimos hablando a, a inicio, ¿no? A inicio cuando iniciamos este grupo de estudio. Uh -huh. Bueno, profe, gracias. Profe Angie. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien. Me alegro. Profe, una pregunta. Eh, yo recuerdo que le había hecho unas preguntas porque pues yo estaba, que estoy en esa etapa del el concurso del postconflicto. En ese concurso, pues, ya terminaron las reclamaciones esta semana. Yo le voy a hacer una pregunta. Ahí aparecen unos resultados. Pues, eh, nos aparece lo del, los, del componente, pues, el primer componente de la prueba de conocimientos específicos y la psicotécnica. Y más abajo, pues, nos aparece ya acumulado, eh, pues, el puesto que ocupamos. Pero no sé si ahí ya entra la, de la psicotécnica o esa entra después. O sea, ¿ya la sumaron dentro de ese puntaje o es después? Porque apenas la anterior semana terminaron las reclamaciones. Este, debe estar. Si usted pasó... Sí, ya está sumando. Sí. Si usted, si usted pasó la prueba eliminatoria, ya debe estar. Ya debe sí, estar Sí, porque ya... Sí, ah, ya sumó, porque ahí aparece, o sea, ahí ya bajó, ahí bajó todos, bajó a otro, a otro puntaje, pero en, en primero, por ejemplo, a mí me, pare, me aparecía uno, un, un puntaje, pues los dos puntajes me aparecían y de ahí antes me subió, o sea, yo sé que de pronto puedo bajar por la experiencia, porque ahora quedé en un mejor puesto, en, en el resultado final, en el de abajo, pero no sé si ahí esté sumado a la psicotécnica. Entonces, a usted hasta el momento tiene estos dos. Estos dos, prueba de conocimientos específicos y pedagógicos directivos, dos, bueno, pedagógicos, eh, y prueba psicotécnica, y le aparecen los sí. resultados. Por ejemplo, a mí me en el primero saqué de 39, 16 y en el segundo 68. A usted le tuvo que haber ido mejor, según lo que me cuenta, en, el, en, en la psicotécnica. Sí. Bueno, usted solo le aparecen estos dos, ¿cierto? Sí, sí, y más abajo... Sí, cuando, sí. Dice más, cuando dice más abajo, es, es, es que acá al final le aparece, eh, bueno, aquí le, aquí le explican lo de los ponderados. Usted sacó, uh -huh. aquí, ¿qué me están diciendo? Profe, usted sacó en su prueba de eliminatoria 79, uh -huh. 16 y esa prueba vale el 45%, ¿no? O sea, uh -huh. se lo, ahí, ahí me están haciendo la multiplicación. Y en la prueba psicotécnica sacó 68 y esa prueba vale 15%, ¿no? ¿A usted cómo le aparecen en esas dos? Pues le debe aparecer algo similar a lo que aparece aquí. Y el resultado que le aparece al final, el que usted dice, es la sumatoria, es la sumatoria de esas dos pruebas. ¿no? Entonces, de alguna manera, esto que está aquí al final sería como una preliminar de la lista de elegibles, de cómo vas a quedar en la lista de elegibles, de elegibles a falta de las siguientes pruebas que, que están por salir. ¿no? Entonces, es, termino de explicar en, en mi caso, ¿qué quiere decir esto? Después de haberme calificado Todas las pruebas Yo saqué una en, en el ponderado final Yo saqué un puntaje de 5705 Y quedé en lista de elegibles De séptimo, de octavo Bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis De séptimo Quedé de séptimo en la lista de elegibles Y efectivamente así estoy en la resolución de la lista de elegibles ¿Sí me sin hizo sin entender, cierto? Y a usted, sí, pues, profe, no, sí, en, sí. en este momento, a usted le hacen falta esta valoración, la, la valoración de antecedentes. Eh, bueno, primero verificación de requisitos mínimos y después viene la valoración de antecedentes. ¿no? Ya. Bueno, profe Que sería sí. la última prueba. Bueno, lo bueno es que son, son, son buenas plazas, pues son 48. 48 sí. 46, creo. Uh -huh. Ah, bueno. Y estás dentro de zona de plaza. Sí, estoy en 15, ahí estoy en 15, en el puntaje, en la sumatoria, en el ponderado que, que usted me mostró, esa era mi duda, si ella estaba sumada la, la psicotécnica, ahí estoy en de 15. Ah, bueno, entonces vamos vamos, vamos bien. Tiene el golpe duro que, sí. es, que es valoración. Sí, ojalá. O sea, eso sí. por la experiencia. Bueno, sí. profe, eso. Ya, ya sabe que se le viene un golpe duro ahí. <ríe> bueno, le agradezco. Bueno, profe, profe Jamie. Profes. Eh, les propongo lo siguiente para, para avanzar y después mostrarles a ustedes lo de la fórmula y la conclusión a la que les quiero llegar, que es la pregunta que le hice al inicio. Quiero que mencionemos, eh, unos dos, tres, tres o cuatro compañeros, una de las preguntas que les, digamos, que les causó dificultad, digamos que yo digo, esa pregunta fue uno reclamar por ella. Yo, mmm, yo me voy a ir por... Yo no me, no me voy a ir por las preguntas que posiblemente ya me estoy pensando y que estuvimos hablando qué día. Me voy a ir por mi área. No. Comienzo yo. Me voy a ir por mi área. Eh, quedé muy aburrido, en términos generales, con las preguntas que hicieron para mi área, Lengua Castellana y Literatura. ¿Por qué? Cuando estábamos estudiando con los profes, yo les decía precisamente la prueba eh, de juicio situacional del Perú, que, que, que me parece mucho más potente que la que hicieron acá en Colombia, con la Universidad Libre, yo les decía así no nos van a salir las preguntas, pero lo que tenemos nosotros que, que entender y, y coger rápidamente es la lógica de la pregunta, de, de, de lo que nos están preguntando, de la estructura de la pregunta, para ahí comenzar a identificar las respuestas correctas. Pues, ¿qué pasó en mi caso? Que yo rápidamente capté la lógica de las preguntas, el problema es lo que me pidieron. ¿no? Yo me di cuenta que todas las situaciones eran las mismas. Las mismas la misma redacción. ¿Qué cambiaba? El grado. Cambiaba el grado. Entonces las opciones de respuesta hacia dónde apuntaban. Apuntaban hacia información de tres documentos. Lineamientos, estándares y derechos básicos de aprendizaje. Lo cual está bien. No, no, no critico esa parte, aunque yo sé que los lineamientos están Desfasa, eh, separa, no desfasados, pero sí separados de los estándares por varios años, 1998, 2006, ¿no? por eso hablan del de concepto de competencia que hay en los documentos, no, no es tan articulado que dijéramos, eh, eso por un lado. Y lo segundo, que los derechos básicos de aprendizaje que han sido bastante criticados por, por, por, por muchos profes, ¿no? de, de, digamos del área yo fui, digamos, uno de los críticos de los derechos básicos de aprendizaje y de hecho que no los, no los utilizo. Eh, ¿Cuál fue el problema? En que las opciones de respuesta era información literal de los derechos básicos o de los estándares básicos de competencia. Puntualmente, o me encontraba los criterios de los derechos básicos de aprendizaje según los grados, claro, tenían relación con los estándares, eso, digamos, ahí hay, hay una relación de coherencia interesante. Pero, pues, que me los pidan que yo tenga que sabérmelos de memoria por grados, yo dije, pues ahí sí me mataron. Yo, yo soy muy malo memorizando. Entonces, ahí me, me, me, me dieron en, en, el, en la debilidad. Eh, y segundo, que también me sepan los subprocesos por grupos de grados. Entonces, como les digo, era la misma situación. Me planteaban la misma situación. Y las opciones de respuesta cambiaban de pregunta, o sea, cambiaban de pregunta, pero eran las mismas. Pero como cambiaban el grado, pues la respuesta no iba a ser la misma, ¿no? Porque era diferente su proceso según el grado o según el grupo de grado. Esa fue la lógica, yo cogí la lógica de la pregunta rapidito. El problema es que yo no podía llegar a la respuesta porque me estaban pidiendo que yo tenía que saber de memoria esa información. ¿No? Entonces, saber de me, entonces entre las opciones de respuesta me ponían tres subprocesos un subproceso de, de 10 y 11 un subproceso de, de noveno o un subproceso de otro factor de otro factor que posible no era el que me estaban preguntando y yo tenía que sabérmelo de memoria para poder responder bien y pues ahí sí yo débil débil en eso, en, en aprenderme de memoria los textos de hecho porque Así como yo les mostraba a los profes, yo mantengo con mis, con mis, con los lineamientos. De hecho, mantengo leyéndolos y marcados, porque yo no me aprendo información de memoria, ni de los lineamientos, ni de los estándares, sino que yo, según la secuencia didáctica, según lo que vaya a llevar al colegio, pues así mismo voy analizando, escogiendo y llevando mi, mi, mi planeación de clase. Aquí tengo los estándares, igual, pero yo no me aprendo de memoria. Sé cuáles son los factores porque son los mismos para todos, pero los procesos son diferentes para cada grado. Pues yo no me los voy a aprender. Y mucho menos no me voy a aprender los de octavo porque este año no me tocó octavo. Entonces ahí sí creo que yo haría reclamación en ese sentido con mi prueba específica y pues voy a mirar en, en la fecha de reclamación, voy a mirar con lupa. Gane, gane o pierda, voy a mirar con lupa eh, en las preguntas que me hicieron en el componente específico. ¿no? y me les voy a ir por ese lado, ¿no? tratando de identificar algún error que hayan cometido precisamente en si los subprocesos que ponen ellos para determinada pregunta corresponden con los estándares o no corresponden. Por ejemplo, eso podría ser un motivo de poder reclamar esa pregunta y si no corresponden con lo que dicen los estándares, pues está mal. ¿no? Y antes yo le puedo decir, eso no corresponde con lo que ustedes están planteando y con lo que están los estándares. Por lo tanto, no me tienen que valorar esa pregunta porque está incorrecta. Y ese sería un fundamento para que eliminen esa pregunta en mi caso. Ahora, si yo reclamo y me la aceptan, ¿a quién le cambia el puntaje? ¿A todos o a mí? A mí, porque reclamé. A los demás nunca van a saber qué pasó conmigo ni, ni, ni que a mí me cambiaron. ¿Por qué? Porque nunca reclamaron. ¿no? Más o menos así es que funciona. Ahora, eso les cuento con mi con mi área. Ahorita sí escucho a, a algunos compañeros. ¿Cuál sería la pregunta que ustedes pensarían? Esa pregunta posiblemente se tiene que eliminar. Escucho a unos tres compañeros. Después de escucharlos, yo les explico lo de la metodología de evaluación. Tiene la mano levantada la profe Giselle. Bueno, profe, este, bueno, sí. También decirle que pues yo también me fui por lengua castellana. Y, y también eh, hago la apreciación que usted hace. Eh, digamos, eh, en los subprocesos, eh, sí, cambiaba era... La, la metodología era la misma. Lo único que cambiaba era el, el proceso. Ahí vi que, que sí, que de pronto nos dieron duro en el sentido de que bueno, para poder entender esa pregunta, a pesar de que con las prácticas que hicimos en lengua castellana, pues hicimos mucho análisis y eso nos sirvió un poquito, pienso yo. Sin embargo, pues tengo la duda ahí de lo, de lo que usted habla de los subprocesos. O sea, que a veces ese uno será no será. Había una que de salida uno la descartaba, pero de repente quedaba uno así con la duda. Entonces, de todas maneras es... Sería bueno que dentro de la reclamación, pues, uno pudiera mirar ese tema, esos tipos de, de preguntas, porque de verdad que lo dejan a uno así eh, en vilo, ¿no? Eh, y digamos, pensando que si, que si de pronto, porque como dice usted, eh, había un su proceso para octavo, que era el mismo para décimo, o sea... Y uno decía, bueno, pero si lo aplico aquí para este, ¿será que...? Entonces, a veces, eso era lo que más no me dio duro a mí, pues. No sé si, como dice usted, salga bien o salga mal. Había que analizar ese tema ahí. Sí. Eh, entiendo, digamos, entiendo lo que usted dice. A mí también me dio duro. Me dio duro en el sentido de que, de que lo que usted dice, no, eran las. Imagínense ustedes, profes, le sale usted una nueva situación, muy parecida a la que usted ya le dio anteriormente, y las opciones de respuesta, las mismas que le dio en la pregunta anterior, eran las mismas, las mismas. Solo que había, en la situación había cambiado el grado. ¿no? Y usted se da cuenta, o al menos yo me di cuenta de que las opciones de respuesta fueran, pues, se referían a los subprocesos. Entonces, ¿qué me estaban pidiendo a mí? así ah, si yo me sabía el subproceso de memoria, el grado octavo, el grado décimo, el grado. 11, ¿no? que, que, bueno, creo que fueron las preguntas que salieron. Y yo dije, me sabía de, de, de los subprocesos que yo normalmente manejo constantemente. ¿Dónde es que he perdido de medios de comunicación y otros, otros sistemas simbólicos? esos Yo quedé así como frío porque yo dije, no casi no los he trabajado. Y pues ahí sí, nada que hacer. Ahí tendríamos que estar pendiente el profe Luis. Cuando conozcamos los resultados, hacer la, la respectiva reclamación y, y mirar por dónde nos vamos a ir. ¿no? Eso lo tendríamos que hablar con el grupo de lengua para mirar cómo pod podemos hacer una reclamación conjunta. Y una cosa, ayude a los que posiblemente no pasen y nos ayude a los que pasemos, ¿no? Nos ayude también a, a subir más puntos. Profe Jamie. Hola, profe, muy buenas tardes. Profe, Es que era una pregunta no de este tema, sino de la anterior, es que se me había bajado y subido la manita. O sea, ahorita caí en cuenta. Mi pregunta era, relacionada con lo que tú decías que todavía podíamos hacer diplomados o hacer cur esto, cursos adicionales, ¿cómo contarían si cuando subimos, por ejemplo, los papeles así, decía que ya no se podía actualizar más? ¿Es que después va a haber un, un, un periodo en el que se vuelven y se abren para actualizar o no entiendo esa parte? También es la primera vez que presento un concurso así, cada vez cabe resaltar, no sé cómo de funciona. De acuerdo, este, profe, eh, sí, se pueden hacer diplomados porque se pueden validar próximamente, próximo año. Eh, de todos modos, como les digo, dentro de 15 días espero tratar con ustedes nuevamente ese tema, refrescar con, eh, conocimientos sobre ese tema, para, aunque todavía está lejos, pero pues sirve para entender por cómo podemos ganar esos puntos antes de... Y esperando que nos vaya bien, por supuesto, en la prueba eliminatoria, en la prueba escrita. Entonces, sí se puede, ¿no? Pero ya la, responder, digamos, la pregunta puntualmente de, de cómo es, cuáles son los detalles, ya lo, lo, lo haremos dentro de 15 días, miércoles dentro de 15 días, ¿vale? Ah, bueno, gracias, profe. Igual, con mucho gusto. Profe Violeta. Hola, buenas noches para todos. Bueno, eh, con respecto al área, bueno, a la prueba de lengua castellana, que también la presenté, no sé si ustedes encontraron algunos eh, errores de redacción y faltas de puntuación. ¿Eso también se puede hacer reclamación? Eh, que se puede, se puede, ¿no? Sin embargo, lo que hay que es apelar a, lo, a, lo, a la redacción siempre y cuando cambie el sentido de la oración o cambie el sentido de la situación y por lo tanto... Eh, confunda al, al, al lector para saber cuál es la respuesta correcta. En ese sentido. ¿sí? O porque, por simplemente por el error, si uno si es que tiene un error de ortografía y por eso deben eliminarla, posiblemente ellos no van a responder a, asertivamente a eso. Pero si decimos hay un error de redacción, pues falta una coma y por tanto le cambia el sentido a la idea que se está desarrollando en ese enunciado y, y esto cambia también la opción de respuesta que ellos dan. Entonces ahí si sí tendrían ellos que, que tomar alguna decisión diferente, sin algo entender, propongo. Vale, listo. Otra preguntita aprovechando que ya estoy acá con la mano levantada. Eh, por ejemplo, uno para hacer la reclamación, eh, a uno le, le, cuando hace la reclamación, le envían el cuadernillo de uno o, o, o la hoja de respuesta o qué, para como uno cotejar qué fue lo que respondió o qué. Pues para mirar una, la, las respuestas de uno, no sé, o sea, nunca he hecho reclamación. Vale. Profe, a usted la van a volver a llamar, la, la van a volver a citar, allá donde presentó la prueba, allá la vuelven a citar, para que en dos horas y medias usted revise su, el cuadernillo, su hoja de respuesta, es una copia, y las claves de respuesta. Con esos tres documentos se los van a dar a usted, le van a dar una hojita en blanco para que tomes algunos apuntes y y pues saque los fundamentos de su reclamación. Entonces, eh, pues, bueno, eso, eso que están haciendo, de alguna manera es, es lo que yo le llamo, se están blindando, o ellos ya tienen, digamos, un, un, unos pasos a seguir que de alguna manera restringen el derecho que uno tiene a reclamar y los blinda a ellos para que no haya tantas reclamaciones. ¿no? Entonces, el hecho de que lo llamen a uno allá es, es parte de las acciones que han tomado desde no hace mucho. ¿no? desde no hace mucho. Bueno, eso digamos que lo puedan hacer, está bien. Eh, el segundo hecho que, que considero que es un blindaje es que a uno no lo dejan copiar la respuesta, la pregunta es tal cual. Digamos, si yo voy a reclamar la, la pregunta 60, digo, esa pregunta está mal, yo la voy a, a, a reclamar, resulta que es que no lo dejan a uno copiar esa, esa pregunta tal cual, porque si uno tiene la pregunta tal cual, le retienen la hoja y no lo dejan sacar, entonces en, en eso, que eso me sucedió en el, en el, ahorita en el ICBF, en, la, en el concurso del ICBF que eso fue lo que, que dijeron entonces eh, yo no dije nada ahí porque la verdad no me interesaba hacer una reclamación para ese cargo ¿no? pero, pero sí lo voy a decir cuando tenga la posibilidad de reclamar en esta ocasión, que es lo que voy a decir pero cómo me van a restringir a mí me estarían bromeando el derecho a reclamar, a reclamar hacer una reclamación debida si no me permiten escribir la pregunta que yo considero que está mal elaborada. ¿no? ¿Cómo, cómo, o sea, ¿de qué, qué me voy a decir? ¿Cómo a hacer un complemento a la reclamación? Pensando yo en la casa diciendo, creo que la pregunta 60 decía esto y creo que, que esa es un error porque creo. No. O sea, ¿cómo voy a hacer una, una, una, una, una, un complemento a la reclamación contundente si no la escribo? Claro, tengo que escribirla. Es más, si ellos me pusieron preguntas literales de los estándares, los tres documentos, y yo me doy cuenta que es que un estándar, dudo de este estándar que se pertenezca ahí, yo tengo que copiarla para venir a casa, porque no me dejan llevar los estándares allá. Allá no, no me van a dejar llevar libros. Entonces, tengo que venir acá a la casa, revisar los estándares y decir, ah, mire, esta pregunta tenía que ser la respuesta a esta, porque dice que ese es de estándar. Entonces, esa es, digamos, la segunda razón que yo considero que ellos están blindando para que no haya tantas reclamaciones. Claro está que eso es un, un primer motivo de reclamación, ¿no? Revisar las preguntas es una, una de, la, de las formas, de lo que nosotros podríamos revisar para reclamar. Hay una segunda y la segunda es la metodología de evaluación. Y esa segunda es un poco más restrictiva, porque como no le dan a conocer uno las fórmulas, uno termina reclamando, conociendo el material, haciendo un complemento a la reclamación, pero nunca conoce la metodología de evaluación o en su defecto la conoce cuando le responde la, el complemento a la reclamación y resulta que nosotros ya no podemos continuar las reclamaciones porque ya nos toca es por tutela, por fuera del proceso y por tutela o por demanda y eso es por fuera. Entonces esa es la forma y por eso es importante saber antes, antes de las reclamaciones conocer la metodología de evaluación porque si la conocemos, entonces nosotros desde el primer momento podemos argumentar, hacer una, una reclamación mucho más contundente. Esa es la razón por la cual he hecho esta sesión el día de hoy. Y muchas gracias por la pregunta que ha hecho la profe. Eh, profe, Adriana. Eh, profe, qué pena. Lo que pasa es que llegué un poquito tarde. Cuando hablan de, de puntajes preliminares, o sea, quiere decir como o sea, la calificación de una parte de la prueba o... Es que no entiendo, usted sería tan amable, me puede explicar. O sea, cuando hablan de preliminar, el puntaje es de... O sea, ¿a qué se refiere? Listo, Rupert. Vale. Se le llama preliminares porque luego proceden las reclamaciones. Entonces, usted, van, publican los preliminares a mediados de noviembre y por acuerdo de convocatoria, entonces tenemos derecho a reclamar. Todos los que participamos, los que hicimos la prueba, tenemos derecho a reclamar. Y eso se hace ahí hicimos. Eh, eso dan cinco días para que uno pueda reclamar. Como muchos reclaman, entonces esas reclamaciones pueden modificar el resultado que uno tenga. ¿no? Ojo, el que uno tenga, el que reclama, modifican el del que reclama. Entonces, eh, cuando le den respuesta a todas esas reclamaciones, se publica el puntaje definitivo. que puede quedar el mismo? o puede cambiar. Normalmente, como les digo, es muy difícil, es muy difícil cambiar los, los puntajes en esta etapa porque ellos se han blindado, se han blindado fuertemente para, para no aceptar ninguna reclamación. Eh, Pueda que cambie, porque ellos, ellos antes de, de dar acceso a las pruebas y cuando nosotros vayamos a, los que vayamos a reclamar, vayamos allí y nos demos cuenta de las claves de respuesta, ellos para ese momento ya habrán, si es el caso, ya habrán eliminado las preguntas que consideren que deben eliminar. Entonces, ahí nosotros nos daremos cuenta cuál eliminaron. ¿Vamos a reclamar por lo que ya eliminaron? No, porque ya lo eliminaron. Sería inoficioso. O sea, no, no tenía ningún, ninguna razón de ser hacer una reclamación. De, voy a reclamar sobre esta pregunta de, de, de, del correo A, de la institución A, la institución B, eh, de este correo porque no corresponde pero cuando yo me doy cuenta, ellos ya la eliminaron. Entonces, voy a, voy a hacer una reclamación en torno a esa pregunta, pero cuando ellos ya la eliminaron, ahí ya no, no tenía razón de hacer, hacer una reclamación para una, pre, una pregunta que ya eliminaron. Claro está, si la eliminan, ¿no? Eso es lo que nos daremos cuenta en las reclamaciones. Si usted nunca reclama, nunca se va a dar cuenta de cuáles fueron las preguntas que eliminaron. Nunca. Bueno, si haces derecho de petición por otra parte y tú te por otra parte, tal vez sí. No, no sé si me hago entender. Sí, señor, gracias. Ok, bueno. Bueno, ya que mencioné ese, ese caso... Pero, no, una, una sí, pregunta. ¿Siempre eliminan preguntas? ¿Siempre? No, no siempre. Eh, yo, yo, yo tuve el acceso a pruebas para el ICBF, no eliminaron ninguna, ni le pusieron... ninguna de las opciones de respuesta tenían las respuestas, las tres opciones en la del ICBF, ninguna. Todas fueron válidas. 120 preguntas o sea, no siempre no, no siempre eso va a depender de de lo que ellos han me imagino que ellos ellos tienen una gran base de datos de los análisis de cómo respondimos a el, cuando la máquina esté revisando nuestros resultados ella les va a indicar ciertos parámetros para identificar ciertas preguntas ¿no? pero usted sabe que, que en, digamos en el, en el cuestionario que hicimos de, de razonamiento cuantitativo el que usted elaboró a, habían como unas preguntas que, que, que usted hizo y que las respuestas como que variaban. Entonces ellos me imagino que van a estar viendo esas estadísticas y decir, mire, esta pregunta posiblemente te va a eliminarse porque aquí hubo un error. Un, es ahí en ese caso me imagino que la eliminarán. Pero ya que siempre, siempre eliminen, no. Tendríamos que ver cuando no tengamos el acceso a pruebas, profe Oscar. ¿Sí me, sí, sí me hice entender? Sí, señor. Vale, profe, gracias. Bueno, profe Lucero. Gracias, profe. Bueno, aquí lo que yo veo es que tenemos una ventaja, que fue lo que yo le logré entender desde comienzos, digamos, de, del objetivo de, de la formación del grupo, profe Rona, es que habiendo mayoría, es donde uno puede tener más esa esperanza de que sea que anulen, o haya mejores resultados que una sola golondrina llamando agua. Entonces, de ahí de que nosotros, ojalá, Dios quiera, que sigamos así para poder, digamos, como retroalimentarnos y, y poder ayudar de pronto a algunos, y me incluyo, porque uno no sabe realmente cuál va a ser esos resultados. Entonces, como dice, como dice profe, bien sea porque ayudemos a pasar, ¿cierto?, o... ...a subir a los que también les haya ido bien, entonces va a ser una ayuda mutua. Pues, y en el momento de reclamar, que todavía me surgen muchas dudas, pero yo creo que en el, en el camino se irán, se irán dando como soluciones a ellas. Si esa reclamación se va a hacer individual o se va a hacer grupal, o se va a hacer, digamos, por decir algo que haya un consenso, donde nosotros, digamos, no la, la la pregunta, es que yo incluso ni me acuerdo qué pregunta era, si era de la 90 a la 95, que no daba respuesta a nada, o sea, era una pregunta que nada, o sea, las opciones que daba uno que nada que ver, entonces decía uno a cuál le doy, es que no le doy, y después hablaba con otro profesor y estábamos como en las mismas, y de esas cosas de que uno por el este, no, no me percaté de haberla notado en nada, ningún lado. Entonces, ahí es donde van a quedar ciertas cosas y que pues ya me imagino que más adelante, profe, usted ahí sí será, será la luz de nosotros porque unos porque no es la primera vez y otros porque también desconocemos. Yo la verdad tampoco nunca me había atrevido a, a, a reclamar casualmente por desconocimiento. Eh, y bueno, eso era lo que quería comentarle, profe, que sigamos unidos, eh, y pues saber cómo podrían resultar mejor esas reclamaciones, profe, gracias. Este, complemento lo que, lo que ha dicho la profe, Luz, es precisamente esa, esa la razón de ser en últimas del grupo de estudio, profe. De la, o sea, el acompañamiento que yo, o lo que yo les vendí, el servicio que yo les vendí, pues no era simplemente a prepararnos para las pruebas, sino precisamente acompañarnos en todas las etapas de, del concurso. Y principalmente para esta etapa, ¿por qué, por, ¿por qué les digo? Porque es muy difícil, es decir, es muy difícil reclamar, ganar, digamos, una, una, una reclamación en, en lo que se viene. Es muy difícil, y lo que dice la profesora Lucero es supremamente importante. Respondo a su pregunta, no, no es realizar unas reclamaciones conjuntas, porque esto no lo hicimos de forma conjunta, bueno, si fuera conjunta, pero individualmente, ¿no? Entonces, fue individualmente, ¿no? Fue individualmente. Entonces, las reclamaciones tienen que ser individuales. ¿Qué es lo que tiene que ser conjunto? El análisis, ¿no? Entonces, eh, decimos, mire, sabemos que una de las preguntas que nos hicieron fue mmm, una de razonamiento cuantitativo donde aparecían unas, unas gráficas que se puede justificar la eliminación de, esa, de, ese, de, esa, de ese caso y, por lo tanto, esas tres preguntas por varios motivos. Uno de esos motivos es la legibilidad de esa gráfica. Ese sería un posible motivo. Y eso atendiendo a unos argumentos, por ejemplo, eh, no sé si aquí a alguno le pasó, y era de que se le olvidó las gafas, o aún así con las gafas no miraba nada de esa gráfica. Primero porque muy, muy, muy borrosa, y segundo porque estaba blanco y negro. Y tercero porque estaban la, las, los números y las convenciones muy pequeñas y muy parecidas, a mí me pareció, era desde uno tener buenos ojos y ser muy detallistas para contar esos detalles. Entonces, eso, eso ¿a qué se refiere? Digamos que nosotros como grupo de estudio podemos decir, mire, vámonos por esa, por esa, a, a reclamar por esa pregunta y hacer de forma conjunta una reclamación fundamentada en ese sentido. Entonces, eh, eso es otro motivo, los, los números mal ubicados según la, la gráfica que tenía en el fondo. Entonces, entonces, eso es, es lo que me, yo me refiero a hacer una reclamación indi, inter, eh, individual, pero de forma conjunta en últimas, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, los fundamentos para reclamar a esa pregunta eh, son estos. Entonces, nos compartimos ese fundamento y enviamos, digamos, eh, qué sé yo, 200, tres, pues aquí hay nomás no 96, pero en el grupo de estudios somos cerca no. de, de 300, 400 eh, profes. Entonces, que lleguen 200. 200 reclamaciones en ese sentido, posiblemente eso tenga alguna repercusión para que esa pregunta, por ejemplo, se la eliminen. Y yo, pues muy posiblemente, solo a, lo, a, los, que, a los que reclaman. O en su defecto tendríamos respuestas de la Comisión Nacional de Servicios Civil divergentes. Es decir, o, no, o nos las rechazan a todo el mundo con un mismo fundamento, o puede suceder que nos las acepten con un mismo fundamento a todos, o lo que no me esperaría que sucediera, así, pero puede suceder porque eso lo revisan diferentes personas, a que a unos les acepten y a otros no. Eso sería tenaz que sucediera. Pero ya en el concurso de, del 2016 sucedió algo que conmigo, a algunos ya les he contado que sucedió conmigo, ¿no? Eh, tal vez les, les cuente luego ese caso. Eh, muchas gracias, profe, por, por su aporte. Profe, Nancy. Profe, pro, pro, buenas noches. Sí, eh, pues eh, la pregunta apareció a la señora, de la profe, ¿no? dicho, porque es que, digamos, yo poca experiencia tengo con magisterio, con colegio, entonces pues yo no tendría, o sea, no me siento como segura para poder hacer una reclamación con estándares y procesos que yo no conozco. Entonces ahí era mi pregunta, si, si nosotros, digamos, podríamos ir de la mano con las reclamaciones que usted esté haciendo, porque igual yo me presenté por lengua castellana. Y pues sí me pareció un poco complicado para mí, porque yo decía, pues, estándares, no tengo ni idea. Si a mí me preguntan, en estándares de primera infancia y CDF, Pues ya me los sé casi todos, porque yo no voy trabajando con ellos. Pero de, de básica, primaria, ni, bueno, de, de colegio, no tengo ni idea. O sea, ahí me sentí un poquito como como mal, pero, pues, con, confiando en Dios que pasemos. Entiendo, profe. Sí, le entiendo. Sí, eh, hay, yo sé que hay unas pruebas específicas para otras áreas, en el caso suyo preescolar, ¿cierto? preescolar ¿verdad? Eh, Llego, pero hay... Alejó, yo no me presenté con por ah, lengua porque le, tengo licenciatura en lengua. Ah, listo, listo. En, ah, no, pues en este caso estamos nosotros con el grupo, digamos, en el momento de la reclamación nosotros haríamos como una reunión y, y, y miraríamos si nos vamos por, por alguna de las preguntas, o qué podríamos revisar para mirar por dónde nos teníamos que ir. Eso, eso digamos, sería en su momento. ¿no? Esa es la idea. Eh, de forma conjunta, pues, nos, nos podríamos ir con algunos de los componentes que se evaluaron de manera transversal. ¿no? Por ejemplo, lectura crítica, razonamiento cuantitativo, aunque, bueno, creo que hubo diferencias con, entre zona rural y no rural. Entonces, eh eh, eh, sí, claro, claro, Digamos, yo voy a estar, de hecho yo voy a, a redactar un, un formato de reclamación que les voy a estar compartiendo en el grupo, en el grupo que, que ya se han ido vinculando, eh, con el fin de qué, de que ustedes puedan redactar esa, esa, esa reclamación y radicarla a la CNSC y les llegue la respuesta de la metodología de evaluación a cada uno de, de ustedes. ¿Esto para qué? Para que ustedes vayan cumpliendo con el debido proceso porque ¿qué pasa? les cuento una cosa profe. los profesores, póngale cuidado cuando den los resultados ahí los profes van a comenzar a, a decir, a entutelar a enviar derechos, que esto cómo fue y, y por qué cuando ya no están cumpliendo con los debidos procesos ¿no? y por allá cuando estén al final lo que sucedió en el concurso 2018, cuando estén al final les toca salir, salirnos por, por, posiblemente como provisionales entonces comenzamos a hacer marchas y a irnos a Bogotá cuando ya no hay, cuando hay muy poco que hacer, ¿no? Entonces, las cosas que hay que hacerlas el de ahora, hacer el mismo proceso, para cuando, si nos toca llegar a esa instancia, tengamos los fundamentos normativos del debido proceso a la mano. Profe Lucero. Gracias, profe. Profe, para reclamar, o sea, que nosotros tenemos que tener a la mano el acceso, o sea, tener ya el, las, las pruebas, o sea, es como un requisito, o sea, por decir algo, no, es que usted no pidió el acce, el, la prueba y entonces, ¿cómo es que está reclamando por la por la pregunta 25, por ejemplo? o sea no, es no, no, no, no. Que, explico, que explico, explico. Y este, hay una cosa que, que no, posiblemente no vamos a conocer, o sea, si no la pedimos no, lo, no la vamos a conocer. Eso es lo que yo quiero que pidamos en el próximo mes, que o sea, es la metodología de evaluación. No es las pruebas, es la metodología de evaluación. Y, le, y de una vez ya que me ha tocado ese tema, les comento qué es, qué, es, qué es lo que quiero que nos respondan. Entonces, les voy a mostrar dos respuestas que me han, me han dado en su momento a la, a la pregunta que yo le estoy diciendo que debíamos hacer en este, en este proceso de reclamación. Eh, entonces, en primera instancia, nosotros conoceríamos la metodología de evaluación. ¿Esto para qué? Para cuando ustedes les den los resultados preliminares, ¿a ustedes qué le va a parecer? A ustedes les va a parecer simplemente... Pruebas eh, de aptitudes y, com y competencias eh, básicas. Que le vaya bien. 70. Nada más. 70. ¿Ya? En el peor de los casos, 50, como me, me sucedió en el último concurso docente, 59-67. Y yo, ¿pero cómo? ¿Cómo salió ese 59-67? ¿No? Entonces, si tenemos nosotros la metodología de evaluación, tenemos el fundamento para saber si ese 59, 67 se, se corresponde con lo que me evaluaron ellos. Eso es lo primero que tenemos que revisar. Que ese puntaje que nos van a publicar se corresponda, según la metodología de evaluación, con lo que nosotros respondimos. Eso es lo primero que tenemos que revisar. viendo fue directamente con la CNSS? ¿O usted me mandaría un correo o algo para pedir esa... O sea, hay, que radicar, hay que erradicar, que hay que radicar la PQRS, hay que erradicar la PQRS en la comisión, en la página de la comisión nacional de servicios civil Ya de eso, como yo les yo las ayudaría, digamos, en esa parte. Creo que yo ya hice por ahí un, un video diciéndoles cómo es que se radica eso. Pero vamos por partes, ¿no? Vamos por partes. Lo primero es tener ese ese formato. Eh, yo les haremos una sesión, si es posible, para para para mirar las particulares de cada uno o dar orientaciones para la particular de cada uno y que se pueda erradicar. ¿no? Les muestro cuál, cuál es la posible respuesta que, que eh, quisiera que recibiéramos, les muestro. Esta este es la respuesta que me dio la Comisión Nacional de Servicio Civil y la Universidad Nacional para el concurso 2018, esta es la respuesta que me dio la CNSC y el ITFES, en el concurso 2016 entonces es más o menos esto es lo que la información que quisiera que, que conociéramos empiezo por aquí cuando ustedes le, le den a conocer los resultados en, en, en, en sí, a mediados de noviembre a ustedes simplemente le van a publicar un puntaje de la prueba solo de la prueba que se llama actitud para el caso de zona no rural actitudes y competencias básicas, creo que es, a usted le va a aparecer encima solo el puntaje, esto fue lo que me apareció a mí en el 2016 59-67, para los que todavía no saben, perdí por una pregunta me di cuenta que perdí por una pregunta eh, bien pero si usted no reclama no conoce ningún pormenor y si usted reclama, pues comienza a conocer detalles de cómo le fue en cada componente entonces a mí me, me dijeron, mire es que usted a usted le hicimos, le hicimos 30 preguntas de actitud numérica, le hicimos 30 preguntas de actitud verbal, le hicimos 30 preguntas de mm, saber pedagógico y le hicimos 40 preguntas de conocimientos eh, profesionales disciplinares básicos. 30 preguntas. Esta es la ponderación que tenía cada uno de esos componentes, 20, 20, 20, 40, muy parecido a, a lo que está establecido en zona rural, ¿no? Muy parecido, ¿sí? Eh? Muy parecido no, es los, los mismos porcentajes. Eh, y usted respondió acertadamente por cada uno de sus componentes esto 15 en actitud numérica como se pueden dar cuenta, medio duro eh, y esta es su calificación, actitud verbal respondió 24, me fue muy bien 80, fue la única que pasé saber pedagógico respondió 16 de 30 53 y conocimientos eh, específicos sacó 23 de 40 ahí tiene su puntaje y sumando eso, eh, pues le dio 59.67, entonces aquí está la ponderación, ¿cómo hace para sacar la ponderación de resultados? miren, pues ustedes por, para cada uno de los componentes se multiplica por el porcentaje, multiplica 50 por 20% y ahí tiene su su, su su ponderación, 80 por 20% y ahí tiene su ponderación 53 por 20% y tiene su ponderación 57.50 por 40% y ahí tiene su ponderación. La sumatoria de esto le da 59.67. Por lo tanto, señor Donald salió el concurso. Eso fue lo que me respondieron. Eh, hay más detalles de esto que les podía contar, pero no, no, no, no, vienen al caso, no, no vienen al caso. Es decir, aquí me di cuenta, digamos que ellos habían cometido dos errores y no me lo aceptaron, pero eso no viene al caso en este momento. Solo quiero mostrarles de que estos son los detalles que conocemos cuando hacemos reclamaciones. ¿no? Conocemos estos detalles. Ahora bien, eh, ¿cómo, ¿cómo me di cuenta de cómo, de cómo se evaluó? Cuál es, bueno, de cómo me di cuenta cuál es la metodología que se va a repetir. O sea, que sí, sí o sí van a utilizar tanto en zona rural como en zona no rural. Pues a la pregunta que yo les dije, les dije de cómo era la metodología con la que evaluaron. Para el 2016... Me respondieron lo siguiente, dice, la metodología utilizada para calificar a los docentes que se presentaron al concurso de méritos para el ingreso al servicio educativo estatal es la teoría clásica del test. Esta metodología consiste en asignar una valoración numérica a los ítems, en la cual se consigna el valor 1 si cuando la respuesta es correcta y 0 cuando la respuesta es incorrecta. Venga, a ver si yo les muestro. ¿Esto a qué me llevó a hacer esto, profesor? Y eso está muy chiquito, muy pequeño, pero esto me llevó a mirar, a, a, a mirar cómo sacaba yo el puntaje por cada una de las competencias, identificando en cuál me equivoqué y en cuáles acerté. Entonces, yo verifiqué que esa fórmula que ellos utilizaron, eh, pues se correspondía con cada uno de los porcentajes que me dieron a conocer. Y fue así que me di cuenta de que habían cometido dos errores, que me habían cambiado mal dos preguntas. Entonces yo dije, aquí los cogí. Pero bueno, como les digo, eso es, eso es detalle para otra, otra, otra ocasión. Este, ¿Pero qué es lo importante de esto? Que esta, esta metodología se aplicó también en el concurso 2018. Fíjense que es la misma. Esta es la respuesta que me dieron para el concurso 2018. Para ese entonces solo se evaluaron estos componentes. Conocimientos específicos, que son los mismos para, para este concurso especial de zona rural. Conocimientos pedagógicos, que son las gestiones, ¿no? Las gestiones que se evaluaron ahí, gestión administrativa, comunitaria, académica, lectura crítica. Y la diferencia con la que hay actualmente es que también se evaluó razonamiento cuantitativo. Bueno, aquí me explicaron, mire, fíjense que es la misma, la misma fórmula, la misma, ¿cómo es que se llama? Teoría clásica del test. Esa es la, es, digamos, esa es la con la que siempre van a empezar evaluando. En primer lugar, para obtener el puntaje ponderado por componente y dependiendo de la, de la forma de la prueba, se comparó la respuesta de las personas con la clave asignada a cada pregunta para determinar el número de aciertos por, por componente. Una vez obtenido la cantidad de aciertos, se multiplica por el peso porcentual de ese componente dentro de la prueba y se divide entre el número de preguntas que conforma el componente, utilizando la fórmula que se muestra a continuación. Es esta, ¿no? ¿No? Número de aciertos por el porcentaje dividido por el preguntas que, del componente. Es la misma. La de la, la, la teoría clásica del test. Es la misma. No. Ah, bueno. Entonces, eh, bueno, y aquí me explicaron lo de, lo de cómo se suman cada una. ¿sí? Es decir, cómo, cómo sucede esto que está aquí. Aquí me explicaron cómo sucede eso. Solo que acá. En este concurso eh, le metieron estos dos índices, eso que ustedes ven ahí como, como profe Oscar, ayúdeme, cómo se lee esto. Eso ¿sí, sí? Pues, es la sumatoria desde i hasta n de los a por c sub i por p sub E Bueno, había quién es a y quién es p sub R c sub i por i por c sub i más q de la OPEC por eh, la, desviación, la desviación estándar de la OPEC. Su Ajá. Me interesa mucho de esto que me ha leído acá el profe, que es este, estos dos índices, esto es lo mismo que lo anterior, pero estos, estos índices fueron la, la diferenciación para ese concurso. Es, estos índices no se, no se evaluaron acá en el, en el 2016. Aquí simplemente fue... Teoría clásica del test y pare de contar. Acá aplican esa teoría básica del test para cada componente, pero incluyen estos dos índices y es aquí donde se vuelve complicada la cosa. ¿Qué es eso? El índice de ajuste de la OPEP hace referencia a un parámetro que, de, que depende de la cantidad de personas que se presentaron en la OPEP, el número de vacantes que, disponibles para la misma, el desempeño de los aspirantes que presentaron la prueba de esta OPEC. A partir de esos tres criterios sale ese índice. La única forma de conocer eso es que ellos mismos nos den a conocer. Que, que ellos lo entreguen, claro. Que, que ellos lo entreguen, no hay forma o sea, de conocer. Porque, digamos, la cantidad de personas que han presentado para la OPEC, pues uno la puede, la puede conocer. Sí. El número de vacantes disponibles para la misma también, porque, digamos, es que esa, esa, esa, hasta ahí lo puedes sacar de cima. Pero el desempeño de los aspirantes que presentaron la prueba, ese sí no lo va a saber uno, es decir, sí solo ellos lo sabrán. ¿Y cómo lo relacionan? ¿Cómo hacen cómo relacionan esas tres cosas? ¿no? Ahí nos toca confiar en lo que ellos nos den, ¿no? Ahí creer en que sí, porque sería mucha información la que nos tenía que entregar ellos. Bueno, y no nos pueden, ¿no? Y no nos pueden dar a conocer eh, el desempeño de los aspirantes del CAO. Por eso no podemos saber esa información de... De, de, de, de alguien que presentó porque pues ya sería información privada creo yo entonces este, esto fue la, la, la, la particular, entonces bueno ¿por qué les muestro esto? porque precisamente es con las reclamaciones que nos podemos, podemos conocer esos detalles no es con las reclamaciones que podemos ver esos detalles eh, es importante saberlo, es importante tener esa información para este concurso no nos sirve esto que les he mostrado porque pueda que no sea así pueda que no sé tal vez inventen otra cosa ¿no? entonces por eso es importante hacer las reclamaciones y por eso de ahí que yo me voy a hacer ponerme muy juicioso en los próximos días a redactar un, un, un formato para que luego compartirlo con ustedes y ustedes también yo lo radico y ustedes también puedan radicarla para que le den a cada quien a cada uno una respuesta a esa pregunta Cómo, cuál es la metodología que utilizar o va a utilizar la universidad libre para evaluar la prueba que yo presenté el 28 de agosto. El 25. El 25. El Entonces, eh, teniendo esa información, podemos hacer lo que yo les mostré. Por, cuando, cuando, y cuando nos den el acceso a pruebas, podemos hacer lo que les mostré esta, ustedes ahorita dirán que eso no, ni se entenderá después lo, lo digamos, cuando llegue el momento lo entenderán mejor podrán hacer esto ¿No? eh, esto que está aquí conocer cómo les fue cada una de las preguntas y verificar si ese puntaje que le publicaron se corresponde con la fórmula que ellos publican y con la información que ellos le van a dar a conocer ¿no? eh, Será divertido hacerlo cuando ustedes tengan esa información en sus manos. ¿Por qué? Porque si no conocemos esa metodología de evaluación, antes de, usted va a poder saber cómo, cómo le fue en cada una de las preguntas, pero si no tiene la, la, la fórmula con la que sacaron el puntaje, pues no hay forma de conocer, de corroborar lo que le publicaron en la, en, encima, ¿no? Entonces, esa es la importancia de hacerlo antes. Mm, hacerlo después, se puede, se puede, digamos, hacer algo, pero sería ya por fuera. O sea, ya ellos, ellos nos darían a conocer la información en el primer momento, cuadernillo, clave, respuesta, mis respuestas. y Cuando le dicen a uno complementa su, re su reclamación, entonces ahí entonces nos tocaría pedir la las fórmulas. Y cuando ellos nos respondan, ah, es que las fórmulas son estas, ya no podemos hacer nada porque se acabó. O sea, ellos simplemente, de ahí se desentiende. Aquí no procede más más más eh, otro proceso y se cierra automáticamente. Entonces, si uno quiere continuar una reclamación o si se da cuenta de algún error, le tocas por fuera, ¿no? Por derecho de petición por fuera, por tutela por fuera, por demanda por fuera. Eh, sería un poquito más largo, ¿no? Un, un poquito más largo. En el caso de que nos estén vulnerando digamos, algún, algún derecho o se haya identificado algún error y no nos hayan puesto atención. Entonces, eso era lo que le quería contar el profe, eh, no sé si había algo más, a ver... Yo tengo una inquietud ahí, porque, por ejemplo, uno haciendo la reclamación, por ejemplo, el ejemplo, perdón la redundancia, el ejemplo de, de, la, de la gráfica, pero es que la gráfica se desprenden tres preguntas, entonces, no es que uno vaya a pedir que le cancelen una pregunta. Pueden eliminar hasta tres. Sí. Entonces, ejemplo, uno tiene dos buenas y una mala. Entonces, pues, ¿qué hace uno? Solo pedir la mala. O sea, es le la, la eliminan de una vez. La de la gráfica eliminan las tres. Eso depende la, depende de, de, de, de, del, del fundamento. ¿no? Del fundamento de lo que usted... De cómo fundamente la reclamación usted dentro de sus argumentos, mmm, el fundamento va hacia, hacia la gráfica, hacia la legibilidad de la gráfica, hacia la mmm, desajuste, ¿no? Entonces, si vas por ese lado, pues tendría que eliminarse las cuatro, por, las, las, tres, las tres opciones de respuestas que se desprenden ahí, porque ese es el fundamento. Porque usted dice, no, usted dice, bueno, no me voy a ir, argumentando la gráfica, muy arg argumentando por ejemplo una de esas tres preguntas que suena ahí yo, yo me quedé <ríe> confundido eh, el profe Oscar la solución me la explicó pero yo quedé con mis dudas a ah, una que hablaba de habilidades académicas y habilidades generales, algo así, Habían dos, las respuestas eran gráficas y yo no entendí por qué aparecían las dos gráficas y la pregunta me estaba atendiendo a una a, a la unión de las dos pero no, no había una que estaba en la unión de las dos entonces, yo puedo, digamos, volver a revisar esa pregunta y darme cuenta si hay algún error en términos de, de, de, de coherencia de esa pregunta y por lo tanto. Entonces, en ese caso se eliminaría solo esa, si es que tengo razón, no, si es que tendría razón. Se eliminaría solo esa, que también pertenece a la gráfica, pero ese es mi fundamento. Simplemente voy a atacar esa pregunta, entonces se eliminaría solo esa. Entonces, si me hago entender, eso sí, depende bien. de la el argumento con el que yo vaya a, a sustentar el, la razón por la cual pido que se elimine esa pregunta y el porqué. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, profes. Eh, bueno, eso, profes, eh, les quería contar. También, pues, que quedo al tanto de ponerme a, a redactar esa borrador de, de, de Derecho y Petición para ver si conocemos la la metodología de evaluación que ha utilizado o utilizó la, la, la universidad libre para evaluar nuestras pruebas y bueno nos estaremos viendo como les digo yo no los voy a molestar mucho en los grupos de WhatsApp dándole información si alguien me pregunta trataré de corroborar lo que me, lo que se diga si hay algo algo importante que contarles que publique la comisión o que se den a conocer haremos nuevamente una sesión de estas eh, dentro de 15 días quedo comprometido para hablarles sobre, sobre la, la, la valoración de antecedentes y cosas que podríamos hacer para adelantarnos a esa, a esa etapa que será el próximo año, pero que podemos hacer cosas desde ahora para ir ganando puntos. Claro está, si pasamos la prueba eliminatoria. Si no hay más preguntas, profes, nos vemos luego. Por ahí estaremos pendientes de, de lo que continúa en este concurso y aquí seguimos con este grupo de estudios.